Vamos a dar la bienvenida ya a invitados de lujo que están junto a nuestra amiga Perla Matina para celebrar el Día de la Madre. ¡Bienvenidos Anto y Felipe y Mica y Mía! Wow. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué preciosos! Bueno, les cuento. Traemos, trajimos aquí a nuestra querida... Preséntense, digan sus nombres. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo te llamas? soy Feli. Feli, Eh, eh, Felipe, sí, tenés? eh ¿Y viniste a jugar con tu mamá? Sí. Son iguales a la mamá. Sí. Mira los mismos ojos. Iguales igual. Precioso Felipe. Feli, Anto. Anto, que la queremos un montón. Sí, bueno. <risa> hemos hecho una mezcla entre personas que no conocemos y gente que queremos un montón. Que seguramente <risa> que a las que sí no conocemos. conocemos las vamos a querer un montón. ¿Por acá cómo es su nombre? Mica. Mica. ¿Y por acá? Mía. mía. ¿Y cuántos la mía. Ocho. Ocho. También Ocho? muy parecida ¿Son a mamá, ¿eh? Sí. sí. Los mismos Los ojos mismos de la madre. Hermosas. Bueno. Tenemos un desafío para Mica y para Feli. Porque, ¿vieron que las mamás por ahí están mucho tiempo con cosas en la mano? Están trabajando, pero hay algo que no sueltan. y uno las mira. ¿Vos mirás mucho a tu mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vos sos de observar a tu mamá? ¿La mirás? ¿Sí? Bueno, nos vamos a desafiar a ustedes dos a que nos dibujen a mamá, como salga, estás para divertirnos, con un objeto, algo que siempre tenga... Ella está nerviosa. Yo voy a decir, la voy a mandar al frente a Mica. Dijo, ¿me dibujás con el teléfono? Y ay, ay, ay. Si ella está con el teléfono, la dibujás con el teléfono. Claro, le podemos chicos, sumar algo más. O pueden dibujar a mamá trabajando, Claro. No. Así la vamos a dibujar. Trabajo con el teléfono. Es que ahora es así. ¿Vos no le estarás diciendo con qué te tiene que dibujar? No, le estoy diciendo que me tiene que dibujar a... Me que dibujar Pero, linda. La vas a dibujar a la mamá de este lado y por acá vamos a dibujarla a la mamá también. ¿Están preparados? Bueno, a la una, a las dos y a las tres. A ver, ¿con qué pensás Yo de dibujar? Chuzma, me quiero parar nomás. Maquillando. ¿Maquillando? Claro, maquillador ¿Y vos cómo hey, pensás hey, que te va Ay, no, pero ¿Y vos vida. cómo pensás que te vamos a, a dibujar con, con, el el <risa> con el celular? Ya saben, me parece lo que se viene. Sí, mi amor, Feli. Muy bien. Ay, a, ver. a Feli le encanta dibujar. A vos Mía, Ahí hay gusta? borrador por si te equivocás. A ver. Ahí tenés para borrar No, pero va muy va bien. Va bien, va bien. A ver. Mira, me parece que lo tenía practicado. Está dibujando muy bien. Che, la madre tiene un teléfono. Dibujó, el teléfono. ¿Dibujó el teléfono nomás. Muy bien. Che, mía, ¿te de a dibujarle alguna otra cosa que use la mamá? No sé, no sé dice. Dice. me parece mucho teléfono ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué otra actividad? Le ¿Qué otra actividad? Por ejemplo? Hace eventos. Hace ah, eventos. ¿Y cuando hace bien. eventos, qué cosas lleva la mamá? Globos. ¿Querés dibujarla con unos globos? Qué lindo, muy bien, globos, me encanta. Y por acá, Félix, ¿por qué estás dibujando a la mamá? Pongo esto sí. para que te pueda escuchar la gente. <risa> Hay que dibujarle unos ojos muy lindos a esa mamá, Feli. Sí. Hola. Sí. <risa> y y él le estoy haciendo la patita. La patita. ¡Ay, qué hermoso ese dibujo, Feli! Peticita. ¿eh? <risa> ¿Peticita? Ha dibujado peticita a la madre, muy bien. ¿Y qué le vamos a hacer a la mamá? ¿Con qué, ¿Con qué está? ¿Qué le estás haciendo ahí? Maquillando. Maquillando. Maquillando. Muy bien. ¡Qué bonito! ¿Cómo se ríe? A ver, vamos a mostrar los dibujos. Ay, bueno, le falta la carita. A mí me gustaría que Feli nos cuente qué es lo más lindo que tiene su mamá. Es buena, es generosa. ¿Cómo es tu mamá? ¿Qué es okay. lo que más te gusta de la mami? La mami es feliz. La oh, mami es feliz. Por lo menos le ha hecho sí. unas pestañas a la madre. Sí. Mira, con no, esta acá sí podemos ver los dibujitos. ¿Sí? dibujitos. Qué Miren, mire. qué hermoso este oh. dibujo. Mi Miren las pestañas. Y vamos <ríe> a ver acá sí. el dibujo Mía. de Mía. Unos globos. hermoso. más Mía a contarnos eh, qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que hace eventos Ah, la admirás La admirás sí. cómo trabaja Es buena, qué te gusta, cómo cocina Que te saca a sí. pasear, ¿Qué te gusta de la mamá No sé <risa> Es una super mamá sí. Si le tuvieras oh. que dar un mensaje a tu mami ¿Qué le decís? Que querés que, algo que lo sepa todo el mundo Que le quieras decir a tu mamá es la mejor, es? que la querés claro. Que, que, que mucho. Querés? Sí. ¿Sí? Bueno, la querés mucho Que la querés mucho Sí, sí, sí claro no sé. Y no, ver, onda. vos Feli, algo que le quieras decir a tu mamá y que lo sepa todo el mundo A ver, mira ¿Qué puede ser? qué puede ser, ¿La que ¿La, la querés mucho La quiero mucho ¿Sí? oh. Oh. ¿La querés mucho? ¿Se porta sí. bien la mamá? Uh -huh. Es buena Cocina rico muy bien. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que el desafío de los más pequeños ha sido superado. Muy bien. El desafío alto ponete al lado La verdad es que ha quedado muy preciosa A ver usted Y Mica también con Mika. Señora, Mira con el teléfono en mano claro. Igualita Está igual Mica sin, sin globos Sin sí. globos Faltaron los globos Bueno muchas gracias Hermosos. Después tenemos otro desafío Para que jueguen las mamás Ah muy Así bien que, vamos a ver Perfecto. Pero Cuando ahora ahí. Vamos Clari. Dale, ok Vamos a irnos a una nueva pausa Y vamos a compartir algunas de las fotos que nos han llegado A través de nuestro Whatsapp Ustedes que quieren homenajear a las mamis en su día Con mensajitos de cariño Con fotografías recordando buenos momentos ¿Por qué no? Ay mira, solo Hermosa esa mamá en mujer El sol de mi amanecer Eres la estrella que tiempo en mi corazón y que la vida en mí me dio y en recompensa cantó... ¡Qué lindas quedaron esos dibujos! Por favor, le voy a hacer una historia con esos dibujos. Bueno. Has levantado mis no, no, no, no, no, no. tropiezos del camino. Eh, Regalo de la vida y del destino eres tú quien ha sufrido con tal de que yo no sufra tú que entre las rosas tu belleza siempre triunfa eres la fuerza de mi corazón la potencia de mi voz con la que canto esta canción diciendo